El día de ayer en la mañana, eh, yo fui a buscar el motor de una que era esposa mía, apretado. Entonces María de ella viene para acá buscándola a ella, con un puñal de acero. Haya la puerta sin candado, yo estoy viviendo ahí. Oigo que la traen de mala manera. Salgo ahí, me voy a traer a la coitina. y entra. Pero ve lo que está tocando la puerta la mamá Con el puñal. Yo lo chequeo de aquí, de la coitina, que está así esperando, a ver el que, el que salga, le va a dar. Entonces, cuando vio que era mami, lo que hizo fue que se sofocó. Entonces, cuando yo salgo, ahí me tira. ¿Pero a tú saliste en ese momento? Que un yo salí porque es que ya mami está frente, frente a él, cuando viene a ver, le tira a mami la coita. Cuando yo salgo, entonces me tira y me cojo para atrás de nuevo. Entonces mami le deja un chico para acá, yo cojo para acá para cocinar, pero no es entonces ahí, eh, agarró el motor y de ella misma le entró a apuñalar por todo lo le, le, le pichó la goma, go go go toda la vaina ahí. Entonces ahí después lo pudieron sacar para allá afuera. Entonces allí lo que está diciendo es, que cuando sale afuera, que lo que quiere es matarme. ¿no? Y yo lo que le poseo de aquí que la mujer de otro está aquí. Que se yo con lo que hubo apretado. Entonces yo lo que le pido a ese, a ese tipo, que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llama Juan Gravier de Jesús. Y trabaja en Coca-Cola. Yo lo que le pido a ese tipo es que aquí no me venga, a mi casa no me venga buscando gente. Que esta casa no es de nadie, esta casa es de mami. Y cualquier vaina que me pase por ahí, y se me halle por ahí, se lo o algo, me cojito o algo, ahí es que yo lo voy a hacer responsable. ¿Tú, ¿Tú quieres que haga una, un, un, un remedio entre ustedes dos? Que se no, dialogue? no, yo no, quiero, yo no quiero remedio. Si la policía lo agarra, yo lo que quiero es que lo meta preso. Yo no quiero... Meta por eso. Entonces, ese momento que te defendiste, él... O tú fuiste dichoso, que no. Claro, no, yo, estoy, yo estoy decamisado y en voz que tengo yo en la mano? Pero Cuando tuviste que arribó con contra de tu mamá y tú traicionaste. Bueno, exactamente, porque que no voy a dejar que coite a la mamá y tú sabes. Entonces ahí vino sofocado, bueno nos mandó a llevar afuera, con, ya sabes, con el diablo montado. ¿Te han tenido discusiones antes? Cuando yo, me, cuando yo me casé con la mujer, o sea, cuando yo me metí con la mujer, la mamá de, de, de, de su hija. Ellos estaban dejados. Tenían como siete 8 ocho meses dejados. Entonces yo me metí porque yo no sabía. Un día fue allá a la casa borracho, se metió por una persiana. ¿Por una persiana? Sí, yo estoy mudado, yo estaba durmiendo. Todo rompió en la casa. Entonces de ahí, tuvimos una vainita y ahí, de ahí para acá. Después no hicimos amigos. Pero ahí cada vez que, que quiere a su mujer, lo que le da es para mí. ¿Él te pidió disculpas después de eso? No, no, él nunca me pidió disculpas. Lo que pasa fue que él, como yo mismo, Veía que iba a buscar a su hija ya, ¿sabes? Me daba vaina. No, bueno no y mucho... Tú eres consciente. Claro, claro, porque es que no puedo meterme en una relación de la hija de AJ, sabes? Uh -huh. Eso, eso, eso, eso es mí, tiene lógica. Y nada, eh, después no hicimos amigos, pero eso son vainas que habían pasado ya. Pero ey, ey, eh, hey, lo que me dice a mí. Que a la mujer, al hombre que es muy amable a mí, ¿qué es eso? Quiere decir que ya los sentimientos, él dice que borró que su ex-mujer. Que no, porque ya la mujer lo único que hace es que me quiere a mí, me ama a mí. ¿Y quién está con una mujer así? ¿Y ¿Ya tú estás con una persona o no? Nosotros no, no no, es que estamos ni nada, pero nos llevamos bien, tú sabes. Siempre vamos hablando y cosas, pero no, porque es... Eso, esa mujer es respetada, porque es que está, vive con ella y mata a nadie. Entiendo. ¿Ahora se mudó con ella de nuevo? Ella sí, porque nosotros teníamos un tiempo ya que ella... Nosotros entonces, se y, y sí, entonces se dejaron y ellos se juntaron de nuevo. Exactamente. ¿Y por qué entonces eh, esta reacción y esto, este hombre todavía es sigue con es? eso? No siente el espíritu eh, que eh, sentía eh, antes, ya no. No, no, ella es que no, que no, no... Ella me dice a mí que eso fue un error y ella con él. ¿Tú sabes? Que ella en realidad, nosotros no, de, no nos separamos, pero queriéndonos. ¿Me ¿no? entiendes? que ella se metió con él tanto para que la ayude en su departamento, porque quería. Pero esa mujer eso es lo que dice siempre, esa mujer no está en a Entonces, ¿Y entonces quién está con una mujer así. Uh -huh. Entonces cualquier cosa que te pase. No, cualquier vaina que me vea, por ahí, pues yo siempre vivo pasando por ahí, cuando viene a ver y nos topamos cualquier negocio, donde quiera. Si cae es que el cuchillo tú me, tú sabes, me puede coitar, o me puede, me puede ¿Cómo que se llama? Se llama Juan Graví de Jesús. ¿Tú le hiciste su denuncia, su sí, proceso? Sí, yo le, le mandé la, la, la, la carta a Jamie y me fui y la llevé a la Coca-Cola. ¿Tú tuviste que llevarle la cita a ese hombre a la Coca-Cola? Sí. ¿Y, si y se tú no temes matado? por tu vida <risa> después de eso? No, no, yo no temo por mi vida porque es que eso fue a Jay y yo le mandé un mandado a él que si él quiere resolver, que se comunique conmigo primero. Ah, que tú quieres que las cosas queden en paz. Va, no, vamos a chequear primero a ver cómo la reacciona.